Sin más dilación, vamos a pasar a la segunda eh, participación, a la segunda ponencia del día de, de, esta, de esta sesión, del segundo encuentro de gestores, eh, con la participación de Caravaca eh, de la Cruz y de Juan eh, López García, de la Casa Museo de los Caballos del, del Vino. Eh, Juan, ya le tenemos ahí en, en pantalla, es eh, director y coordinador de, de esta Casa Museo de los Caballos del Vino, es técnico en turismo y profesional de la publicidad, experto y conocedor de la historia del festejo de los caballos de vino de Caravaca de la Cruz y ha realizado diferentes publicaciones sobre el mismo. Eh, trabajó y de eso podemos dar fe en el, en el Ministerio. Tengo que decir que Juan, aparte de hoy por ente en, esto, en este encuentro y bueno, como atestigua su, su currículum, es amigo personal de, de muchos de los que aquí trabajamos porque hemos estado en contacto directo eh, con él en relación al expediente, como decía, para la UNESCO para su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad en, eh, a finales de 2020. Se ocupó de la musealización, eh, Juan, y lleva esta gestión desde su apertura en noviembre de 2014 hasta el día de hoy, consiguiendo que este museo sea un referente, un referente, perdón, siendo el museo más visitado de la localidad. Eh, forma parte eh, de la Federación del Bando de los Caballos del Vino y des, desde el año 2006 y ha pasado por diferentes juntas directivas y estando, ostentando distintos cargos como vicepresidente, tesorero y actualmente es el portavoz. Pertenece a la peña caballista Júpiter, en la cual es corredor en la carrera del día 2 de mayo desde hace eh, casi 20 años. Por lo tanto, tenemos hoy con nosotros eh, a, una, a una persona que aparte de ponente es comunidad portadora eh, pura y dura en, un, en uno de los elementos que tenemos inscrito en las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Juan, es un, un placer y una alegría eh, volver a, a, a tenerte con nosotros y, y contar contigo contigo hoy. Te, te cedemos la palabra. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y cómo no, me has sonrojado con tu palabra. La verdad que es verdad, tuvimos un gran trabajo. más Por esta fecha, justamente hace un año estuvimos trabajando a contrarreloj porque la verdad que las circunstancias eran totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados, o que sobre todo estaba acostumbrado. y la verdad que ha sido un placer trabajar con vosotros en el proyecto. Y bueno, y aprendí un montón, porque verdaderamente, gracias a un equipo magnífico de personas que tenéis ahí en el Ministerio, eh, daros las enhorabuenas, no solamente por esa declaración que nos ayudasteis a trabajar, sino también por esta jornada. Creo que es muy interesante, y tuve la oportunidad de asistir a que esté de, de, de oyente. La verdad que son, me parecen espectaculares y que nos enriquecen muchísimo, cómo no. Bueno, eh, en mi ponencia la vamos a intentar hacer de una manera curiosa, distinta. Bajo mi punto de vista quería eh, enseñaros algo, ya que no hemos podido estar en persona, os voy a llevar el Museo de los Caballos Vinos a vuestros monitores. Eh, voy a compartir pantalla para que empezamos a ver lo que estoy mencionando. Deciros que en el momento de la pandemia cuando eh, estuvimos en pandemia, estuvimos realizando visitas igualmente, no, no fue una parada para nosotros, nosotros cada, una vez en semana hacíamos una, una visita guiada por nuestro museo, aparte de todo lo que ha dicho Sergio, obviamente también soy un poco el director, no bueno, soy el director del museo y también hago visitas en nuestras instalaciones. Os voy a enseñar este edificio que es una casa señorial del siglo XVIII, una palacete en el cual, bueno, pues ha sido distintas propiedades, hasta que finalmente fue propiedad del Ayuntamiento de Caravaca. Este edificio, aparte, ha sido ayuntamiento, conservatorio de música, radio local, biblioteca, un taller de bordado. Y bueno, y es el epicentro de donde se genera un poco esta fiesta de los caballos del vino, porque en estos barrios, en estas calles, donde realmente, bueno, pues, eh, se da conocimiento nuestra fiesta. Esta es la entrada principal, el hall donde encontramos la recepción y la primera sala de este museo que encontramos aquí a la entrada. Este museo se compone de unas ocho salas. Este museo todavía no está eh, terminado 100%, porque eh, al finalizar intentaré mostrar las últimas reformas que se han hecho en el mismo, en la parte superior, que es donde se van a hacer los talleres de bordado, y también la subterránea. Ahora mismo os enseñaré dos plantas que tenemos escaneadas de este forma. Eh, esta obra se consiguieron hacer gracias a los fondos líderes, en donde un presupuesto de 290.000 euros se presentó y se consiguió. Y bueno, ya hemos presentado también y se ejecutó a la cosa de un mes la obra de la parte de arriba, con mil euros que se consiguió también del Fondo Líder. Y bueno, gracias a estas instalaciones, gracias a este museo, pues hemos conseguido realmente recuperar mucho patrimonio. Los museos etnográficos verdaderamente son importantes. Eh, aparte de encontrar una fiesta y pasarlo bien en nuestras instalaciones, obviamente reconocemos la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos. En este caso de los caballos, vino en estas salas y hemos intentado transmitir todo el sentido y el origen de nuestra tradición. En estas salas se puede ver una proyección donde ya vamos despertando el interés, no, el, donde no solamente con la vista, sino el oído, el tacto, donde también buscamos que se puedan tocar distintas piezas, con fotografías antiguas y y, y, y llenas de contenido cultural, donde bueno pues gracias como digo a este a estas instalaciones que se han conseguido realizar que se inauguró en el 2014 en noviembre de 2014, pues obviamente se han conseguido realizar distintas actividades. Bueno aquí empezaríamos con la primera acceso a la sala de arriba. La verdad que la casa es una maravilla de, de casa donde realmente pues bueno podemos conocer lo cómo se vivía también en aquellas, eh, aquellas épocas, ¿no? Aquí es el escudo de la familia del abuso muy Mercarejo, que era propietario de esta casa, como así el escudo de Caravaca. Pero antes de hablar un poquito más del edificio, vamos a entrar a esta sala que tengo aquí a la izquierda. Bueno, pues esta sala, antes de hablar de los caballos el vino, que en estos eh, edificios también habilitamos un espacio para conocer no solamente nuestro, nuestra cultura, nuestra fiestas, sino también la cultura del caballo a nivel nacional e internacional. Realizamos exposiciones internas como... Eh, portamos nuestro museo como también la importamos fuera de hecho hace muy poquito tuvimos en la llegada de la cartuja hemos ido a distintos municipios hemos exhibido muchas ponencias en distintos rincones a nivel nacional y verdaderamente eh, tenemos una agenda apretada porque realmente está siendo de, de gran interés no verdaderamente nos une la cultura del caballo y como podéis ver en este panel pues encontramos en las carreras de salud para la Remeda, las fin, distintas actividades culturales que se realizan en cualquier territorio nacional pero no solo del territorio nacional, sino si observamos en este panel, encontráis también parte de África, donde incluso en Etiopía encontramos culturas relacionadas con el caballo, Nigeria, Japón, en el Palio de Siena también mantuvimos un contacto personal y bueno, eh, si no pasa nada, haremos un intercambio a mediados del año que viene. Y bueno, hay una exposición en homenaje a un escultor valenciano que fue residente en Caravaca y conocimos personalmente y la verdad que fue una pena que nos dejara ya en 2012, donde nos dejó distintos monumentos de nuestra población, el momento de los caballos vinos que encontramos a los pies del santuario, a la Basílica del santuario, como así el del moros Cristiano y el de San Juan de la cruz que tiene nuestra localidad. Bueno, por esta pequeña sala de exposiciones temporales nos viene muy bien, porque aparte de dar a conocer, conocemos también en nuestras instalaciones esas culturas que son muy interesantes y verdaderamente está teniendo un gran éxito por parte de nuestros visitantes. Deciros que, bueno, que en esta... En este edificio, en este museo, pues han ido pasando a una media de unas 25.000 personas anualmente. Nuestro edificio está decorado siempre con fotografías, pinturas, concursos que se hicieron de pinturas, como observamos aquí, y bueno, siempre es parte patrimonial. El edificio, como mencionaba, es del Ayuntamiento de Caravaca, pero los contenidos son de las Peñas Caballistas, en las cuales yo me encargo como un enlace entre ayuntamiento fiestas de la comunidad para transmitir y conocer. Como digo, gracias a, esta, a este museo, pues hemos podido conseguir familias que lo tenían prácticamente abandonado, que no sabían qué hacer con él, o que no tenían el conocimiento, o tenían el pensamiento que tiene ese valor histórico. Con bueno, esta primera sala, como ejemplo, es un museo muy interesante también generalmente, porque de tanto contenido que estamos obteniendo, intentamos renovarlo cada X tiempo, porque verdaderamente es un disfrute ver cómo, sobre todo, las personas mayores nos acercan a nuestras instalaciones, a nuestros museos y nos quieren aportar su conocimiento, como así, eh, su sabiduría y, su, y sus piezas, lo inmaterial como lo material. Esto es importante conocerlo porque, verdaderamente, nuestros jóvenes se están enriqueciendo mucho con este recurso que hemos presentado, porque antiguamente nuestra fiesta era una fiesta de campesinos, una fiesta humilde, donde el animal, en este caso el caballo, era el vehículo, donde portaba el vino para subir al castillo para que fuera bendecido. No obstante, la, la, el, sobre todo la rivalidad de nuestros vecinos, consiguió hacer de este, de este ritual incluso un tipo de concurso, donde hablamos de la vestimenta, la carrera y como de la belleza del caballo natural. Las prendas que nos, nos dejaban en un principio nuestros visitantes, eh, les, les sorprende, que son las cosas de cama y seres que sí que tienen en casa, que fueron usadas anteriormente por caballos, por su familia, ¿no? Estamos recopilando tanta información que estoy intentando editar un libro con un compañero y es realmente difícil porque conforme avanzamos sigue apareciendo información que la tenemos como perdida y verdaderamente esperamos que dentro de un año o dos podamos conseguir sacar esa edición. Incluso hemos pensado en sacar dos libros porque verdaderamente estamos consiguiendo mucha, mucha información gracias a estos ciudadanos que, bueno, como decía, no tenían previsto que estas eh, vestimentas en su origen tenían salida. Allá en 2014, cuando empezamos a abrir nuestras instalaciones, pues realmente tiene un gran recurso. Bueno, y podemos hablar de que no es un, un museo que, donde solamente participa gente local, aparte de las exposiciones temporales, hemos ya sacado el, el contenido y la información de personas que trabajaron fuera de Caravaca, como fue Dolores Michelena, la primera mujer que participó en el concurso del envejecimiento de los caballos vino y que posteriormente lo ganó. En esta siguiente sala, eh, lo que os mostramos, finalmente, un poco la evolución. Se puede decir que es, como ayer decía la compañera del Museo del Traje, pues es nuestro Museo del Traje, en este caso, para el caballo. Finalmente, vemos las modas, los estilos distintos que han ido pasando por las distintas épocas, las obras de arte que hacen manos carabaqueñas año tras año. Recordar que estas vestimentas no es que se vuelvan a usar, es un uso exclusivo, para un día exclusivo. El fergol, la emoción que derrocha esta población en sus fiestas, y sobre todo con su caballo, es singular. Verdaderamente son obras de arte que van realizando más artesanas, como mencionaba, y que verdaderamente cada vez son más peculiares. Me gustaría realmente que pudierais visitarlo en nuestras instalaciones, porque obviamente aquí estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible, pero en este museo eh, se siente, se siente el origen de la fiesta, se siente la tradición, se siente sobre todo la participación del ciudadano, de la comunidad eh, en todo su esplendor, y verdaderamente, pues para nosotros es un orgullo poder transmitirlo y poder dar a conocer. Bueno, en distintos paneles y colaboración siempre se enseña la, la parte cultura. Intentamos que nuestras visitas sean guías siempre donde nadie se quede sin ningún tipo de gota de información. En todo momento a nuestros clientes, a nuestros visitantes y, como no, también a, a, a ciudadanos de, de la fiesta de Caravaca que desconocían parte de su cultura. Por eso, eh, como hemos hablado, estáis hablando en todo momento, es muy importante este tipo de edificio, este tipo de, de museo etnográfico, porque enriquece mucho más a nuestras poblaciones. Es algo evidente. Aquí, bueno, pues, podéis observar eh, una parte del concurso de la belleza del caballo natural, de la carrera que tenemos aquí en medio, que se celebra el día 2, y como así el concurso de las vestimentas. Bueno, pues verdaderamente nuestros visitantes, como así cualquier de, destino donde... Eh, ...cualquier nación se sorprende gratamente... ...de estas culturas que tenemos eh, en, en Carabal. Bueno, realmente en distintas exposiciones... ...que hemos ido realizando, pues verdaderamente... ...las vestimentas cada vez son más llamativas... ...de hecho siempre se hace gran eh, mención... Al, ...al bienestar animal, obviamente... ...de hecho el, el festejo está protegido... por ...sobre todo nuestras manos artesanas... ...mira, aquí tenéis un, un pequeño ejemplo también de nuestras bordadoras, el cariño y el afecto que le remonta a sus caballos. La fiesta de los caballos vino en eh, su esplendor en la calle. Podemos observar una convivencia singular. Veréis a un caballo vestido de oro, de plata, de unas vestiditas singulares, detrás 300 o 400 personas cantándole canciones a su caballo y como así una banda de música para ese caballo. Es un, no me gusta comparar, pero como si fuera una estaba casa agradable. Toda esa información, toda esa riqueza que se vive en el 2 de mayo, en la celebración de nuestras fiestas, le hemos metido en nuestras instalaciones, donde verdaderamente podemos observar esa riqueza, ese patrimonio, esa cultura que identifica a nuestro pueblo. En todo momento se enseñan las, las distintas, por ejemplo, estas son nuestras Amazonas de los Caballos del Vino. Amazonas, que no es que sean dos, ni mucho menos, es que es una, pero tiene un mandato durante dos años. Esta chica, si me coloco bien, esta chica tiene eh, la responsabilidad de, eh, de representar a la fiesta. Son 60 peñas y en la cual la, esta amazona hace los actos litúrgicos, donde hace la ofrenda del vino a la Santísima Cruz, en fin, y como así la pequeña. Parte importante también de nuestra cultura que más adelante iré mencionando. Bueno, el traje tradicional que usamos nosotros es el que veis aquí. Un traje que bueno, es la vestimenta de un uniforme de trabajo de campo. Esto, como digo, es una fiesta que viene del campesino. Es cierto que al ser fiesta de campesino no teníamos una gran información, ya que eh, pues el que sabía leer y escribir tristemente era algo, algo difícil, ¿no? en, sobre todo en sus orígenes. Estamos hablando de una fiesta, una fiesta eh, datada ya en 1722, donde hablamos de, de los actos litúrgicos en, en torno a la cruz en el 1384. Bueno, cierto es que es una fiesta muy antigua y como decíamos, pues gracias a estas instalaciones se ha ido recuperando esa información necesaria. Bueno, aquí veis todos los pañuelos, aquí no sé si se ve, bueno, aquí tenemos un documento que es el de 1765, donde se da esa información necesaria para que sepan que no es una fiesta inventada o una fiesta recreada de hace dos días, sino que hay que darle ese, ese valor histórico, ¿no? A nuestras fiestas culturas esa riqueza donde eh, podemos encontrar esa documentación donde todos los que participan sepan también de dónde viene. ¿no? Creo que es necesario que sepan siempre de dónde venir. Bueno, en distintas salas siempre escuché, aquí lo que pasa es que no la tengo apagada, se escucha música, se escucha esa alegría que se puede transmitir en la fiesta En esta sala, eh, como decimos, hay cosas inmateriales, como eh, no podemos mostrar lo que es la la, la, la carrera en sí no podemos meter un caballo aquí obviamente, pero en estas dos pantallas se emite un vídeo donde el espectador se acomoda más o menos en esta zona y puede vivir en directo, como si fuera en directo esa carrera tan singular que se celebra en las mañanas de 2 de mayo la preparación la exigencia de estos participantes por su fiesta se queda transmitida perfectamente en este museo finalmente el derroche de ilusión de esfuerzo por parte de estas peñas ha ido transmitiéndose en generación y generación Colocar nuestra transmisión en este museo, que no es excesivamente grande, eh, por planta podemos tener alrededor de los 170 metros, aproximadamente si no me equivoco, de los datos. Y bueno, finalmente lo que eh, permitimos estas instalaciones es seguir eh, transmitiendo y renovándolas, eh, prácticamente, si no anualmente, en algunas salas, eh, cada X tiempo, porque tenemos mucho contenido. La verdad que hay suerte, eh, y me repito mucho, a tener estas instalaciones en la participación de nuestros vecinos. Ha sido ejemplar. Aquí vamos a pasar a una siguiente sala, me voy muy lejos, donde vemos una sala también enfocada a muchos pequeños. Bueno, esta sala se puede ser la más pequeña de nuestras instalaciones, eh, pero para mí es la más grande. la más grande porque finalmente estamos haciendo con los niños un trabajo excepcional, donde los colegios de Caravaca se han implicado muchísimo en la colaboración y la participación de estos niños. Creo necesario y justo que nuestros jóvenes comprendan la cultura las fiestas como algo patrimonial, algo que le identifica. Y claro esta, que es una fiesta que hay que pasar solo bien, eso es indudable, pero también es necesario que se identifiquen con ella. Tales herramientas necesarias para cuando ellos cojan la fiesta sepan transmitir. Le decimos que siempre tienen derechos a participar en ella, pero también tienen sus obligaciones, sus obligaciones constan en el cual tienen que saber respetar su tradición, cómo así integrar a las personas que te conozcan. Les ayudamos a comprender la fiesta donde obviamente les enseñamos el, el, el cultivo del vino porque está y ya no estaba porque fue la de la finosela, el bienestar animal el trabajo en el equipo eh, en fin el origen de la fiesta la competición dentro de un sentido de compañerismo bueno finalmente eh, como veis en esta imagen es de todas las edades de la verdad que es una pasada y se disfrutan muchísimo con ello porque cuando se empeñan tanto y tienen ese gozo de disfrutar igual exactamente igual que los adultos sino incluso mejor bueno pues es lo que se, se pretende bueno, eh, tenemos una sala más arriba, donde me, me gustaría subir, pero no lo tengo escaneado, debido a que cuando hice esta escana, eh, este museo, no tuve la suerte de que tuviera la parte de arriba eh, abierta, que se accedería, a ver si puedo girar, por esta puerta. Esta puerta, accedemos arriba, pero bueno, igual puedo, eh, sí tengo aquí una fotografía que os voy a enseñar un poco los talleres de borda. A ver si puedo eh, dejar de compartir y os muestro un segundito. La, las, es una fotografía que ayer mismo eché y quiero que compartir con vosotros un poco ver las aulas que se han creado en la parte de arriba no sé si voy muy rápido porque no quiero comerme el tiempo pero bueno, estoy intentando explicarlo lo más rápido posible para no dejarme nada atrás eh, bueno, ya creo que se, se ven aquí perfectamente un poco la, esa aula como mencionaba, bueno, pues esta es una de ellas donde eh, pues, acabamos de terminar de montarla eh, bueno, este es un taller Veis es que perfectamente que no está acabado, porque hemos traído las sillas, los monitores, en fin. Aquí en esta sala, eh, como decimos, ya que ha terminado las obras, unas obras que volvimos a solicitar al fondo líder, ese presupuesto, esa ayuda, para intentar eh, acabar en este edificio, de 105.000 euros. También el Ayuntamiento de Caravaca se implicó bastante aquí. ¿vale? El Ayuntamiento de Caravaca eh, está eh, in, con nosotros en torno a la función. Obviamente es algo del pueblo. Y hemos conseguido con este museo compartir que la administración pública y la, y la organización de la fiesta se unan, como así, en distintas instituciones que se han conseguido realizar. Verdaderamente, para nosotros es, es un trabajo de esfuerzo de cada año, como no, pero que se va transmitiendo. No sé si ahí puedo ver, sí. Bueno, eh, resumiendo un poco de cuentas, nos gustaría también mostrarlos pero eso sí es verdad que no está un poco decente todavía, lo que son las bodegas, los subterráneos de este edificio. Un edificio donde en sus partes eh, eh, podemos mostrar las tinajas, donde guardaban el vino, los aceites y los distintos contenidos que tenían antiguamente esta, estas casas, estos edificios. Para nosotros es importante que este edificio se siga manteniendo, porque aparte de nuestros visitantes, la riqueza eh, es por el contenido cultural. El contenido cultural que se llega a conseguir cada año con, esta, ...con estos museos etnográficos es sorprendente. Os mencionaba que llevamos tiempo intentando hacer una publicación... ...de un libro más extenso y es difícil porque cuando formé, terminamos de eh, eh, hacer un, un artículo... ...pues se nos aparece ninguna información que tenemos como perdida. Bueno, pues eso creo que es eh, también agradable, encontrar esa historia prácticamente perdida... sumergida en los hogares calabaqueños, tener un epicentro, un centro de estudio... ...un centro cultural, un centro donde poder dirigirse, a aprender de nuestra cultura... Es lo que nos enriquece finalmente como pueblo. Yo le digo a nuestros amigos y vecinos de Caravaca que finalmente nuestra fiesta, nuestra cultura y este museo se muestra que un Carabaqueño, un participante de la fiesta, es durante el año, es igual que en su fiesta, es alegre, es valiente, es decisivo, es competitivo, es algo mentiroso también, pero bueno, somos de todo un poquito, pero realmente intentamos mostrarnos realmente como somos. Este museo etnográfico, este museo etnográfico, este museo donde eh, es patrimonio, como digo, es de la comunidad portadora y donde ellos muestran realmente con su trabajo y esfuerzo lo que han podido hacer con el transcurso de los años. Decir que en este festejo no hay ningún tipo de interés económico, ni mucho menos, solo el interés del reconocimiento, la transmisión cultural que hemos gozado durante tiempo es lo que intentamos transmitirles eh, en estas instalaciones. Por pues, parte no sé si me he pasado el tiempo. He intentado ir muy rápido para ir acortando. Daros las gracias a todos a este gran encuentro que habéis realizado al Ministerio, como no, a Sergio y a Carmen. Y nada, pues espero poder mostraros en persona este museo, que ha sido una visita un poco ahí eh, distinta, intentando mostraros las instalaciones como bien y podido. No manejo muy bien <ríe> todavía lo, la, el movimiento con las salas, pero realmente como pretendemos es que siempre se transmita la cultura. Aunque sea online, lo que nuestra cultura no pare con una pandemia no haya puesto esta tesitura en el camino. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, lo he dicho, y, y aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Juan, muchísimas, muchísimas gracias. En cuanto al tiempo, has estado perfecto porque, de hecho, has empezado un poquito mm. más tarde y te has mantenido perfecto en, el, en, en la asignación del, del tiempo. Casi, casi nos has hecho volar en esta visita por el, por, el, por el museo, que te agradecemos muchísimo. Yo tengo la enorme suerte de haber podido conocerlo, de haberlo conocido de, eh, de tu mano. Y, y bueno, es un creo que el, lo has transmitido perfectamente en tu, en tu presentación. El, el Museo de los Caballos del Vino de, de Caravaca de, de la Cruz es un ejemplo, creo, perfecto, de, de ese museo en, en simbiosis, en unión con una población, con una comunidad eh, portadora que damos fe desde el, desde el Ministerio, que desde luego eh, vive y transmite su elemento del patrimonio cultural y material eh, de una manera, con, con verdadera pasión, como nos habéis transmitido siempre desde, desde, desde Caravaca. Eh, me ha resultado muy interesante también, no lo recordaba en, en este momento y relacionado con el expediente de declaración de patrimonio cultural y material de la humanidad, eh, la importancia que concedéis al, al, a un elemento esencial en la, en la fiesta, en la actualidad, como es el, es el caballo. Sabes perfectamente que tuvimos, fue una de las cuestiones que en la, realización del, bueno, en la elaboración del, del expediente nos costó más el tema de eh, bueno, los animales y, y su trato y el... Eh, en la convención de 2003, es complicado y vosotros eh, demostrasteis de una manera fehaciente y, y absoluta el, el bienestar del, de los animales durante la, durante la, durante la fiesta. Y, y me parece muy interesante que, que esa cultura del caballo esté reflejada en, en, el, en el museo. Por otro lado, es eh, también muy interesante en relación a cuestiones que se han dicho en, ya en repetidas ocasiones a lo largo de este, de este encuentro. Lo mencionábamos en la anterior intervención de, de Emilio, eh, esa disyuntiva, no disyuntiva, ese equilibrio frágil entre la eh, fosilización y, el, y la evolución del patrimonio cultural inmaterial, creo que vuestro, vuestra fiesta, vuestro elemento, los cabellos del vino es un ejemplo perfecto de, de evolución que se puede rastrear perfectamente entre eh, la, esa evolución desde una manifestación sagrada de bendición de productos eh, agrícolas hacia bueno, la, festividad, la festividad actual en el que la carrera es espectacular eh, en la cuesta del, del castillo eh, tiene, un, tiene un papel absolutamente central en la, en la actualidad, también en eh, los bordados eh, e y su evolución en esto, en este último, a lo largo de este último siglo, del siglo XX. Eh, y muy interesante, por supuesto, el trabajo que hace el museo eh, con los niños, con los eh, menores y la identificación de la población y, y la transmisión, sobre todo, de la, de la fiesta en la, en la, en la población. Eh, sabes que te tenemos eh, prometido el, el, nuestra asistencia en algún momento. Pandemias y otros, otras circunstancias nos lo, han, nos lo han impedido, pero esperamos podernos volver a ver en, en persona en, en breve. Ojalá, eh, eh, Juan. Te esperamos, por supuesto, también en, en, en la mesa redonda para que, que participes con, con nosotros. Muchísimas gracias, Juan.